nuestro compañero, la un un candidato prefecto, y los Cami, el prefecto, a los candidatos de calle, todas las horas, los, pues, Como decía, es un momento a un muy duro, muy duro, no seis años, por eso creo que es Pero no hay que... La peor de la pérdida la la la la patria la volveremos haciendo de progreso y desarrollo. ¿Cómo es evidente? ¿Cómo es evidente que el libro de los libros de los que no se han Solo un ciego del aire para negar ya lo hizo. Ustedes saben, ¿cómo se trata de los ¿Cómo se trata de los hijos? ¿Cómo se trata de los hijos? ¿Cómo se trata de los hijos? ¿Cómo se trata de los hijos? Todos los servicios que pusimos ahí. Yo, presentador, hablaba de obras. Aquí hay una reflexión. Hicimos obras todos los días. Hicimos la inversión pública más alta de América Latina. Pero más importante que las obras son las políticas. ¿no? La redistribución adecuada del presupuesto, por ejemplo, yo obligaba que el 3%, de la población de frontera, el 3% del presupuesto vaya a la zona de frontera y se ha eso cada vez. Por ejemplo, el 12% de las utilidades explícitas, o en la base de la zona petrolera pública no tiene utilidades explícitas, vaya, beneficio económico digo, vaya a las zonas donde sale la riqueza nacional, ese petróleo. Entonces eso va a dar y la destrucción que hay y el abandono realmente de la Amazonía entonces, a no perder esperanza vamos a recuperar la patria por supuesto el dolor humano es muy grande el tiempo perdido es muy grande pero ahora hayamos aprendido la durísima experiencia entender cómo nos engañamos que los corruptos siempre fueron ellos son ellos que tienen su cuenta secreta y tanta tontería a los lo siempre le la gana somos gente de mano limpia y que nunca más nos hemos engañado para retomar Definitivamente el camino hacia si buen vivir es el camino hacia el desarrollo. Oye, presidente, bueno, la cuestión también, pues, en torno a algunas intervenciones que de han hecho varias pues, personas que naturalmente, pues, se eh, encurva a usted de la realidad que está deteriorada, usted es pobre, buenas con condiciones, manteniendo de lo que hace falta también, que eh, más sobre. Es un miedo, por favor. que no Algunas eh, situaciones, toda la política, la obra también, pues se ha de lado la obra, por supuesto, de la RC. institucional, procuraduría, eh, eh, el superintendente de banco, eh, contralor, fiscal, consejo de dictadura, todo. De tal forma que si llega un gobierno en esas condiciones, no puede hacer absolutamente nada, porque esta gente, con los golpes de Estado que ha hecho, con los abusos que ha cometido, controla todo el Estado. Entendamos lo que ha pasado. No se entera cual lo que ha tirado y eso lo sabe, se lo sabe sufrir. Gente que ha vendido todo para convertir el derecho porque el tema de la es el que Entonces, estamos en una deducción et, et, total de parte del Estado, la identificó el abandono del gobierno que solamente se ha ocupado por su sector, por su sistema financiero, por mantener con teclas, saqueando el propósito de las pandillas, ha retirado la mayoría de que ahora la población bueno, lo sabe, que la aula pública tanto esfuerzo se le para construir todo lo que hizo, todos los viajes, las que venían y la gente lo hubiera decir así, en como nos dijeron, otro día, no Si Correa estuviera aquí, la vía quito a Cerra de Si Correa estuviera aquí, a a sin poder ver aquí, hace la primera palabra para ese director del director del Hospital, porque no, que no es un tipo no de arrobellos y justicias que se han entonces, en ese sentido la gente ahora para la gente ha vivido esta experiencia y también ha servido como alentamiento y la gente dice: Pablo Cidán, y el presidente Cidán, que lo dice con franqueza, que le hemos dado la correa de lo que vuelva la obra, que no vuelva la dignidad. Así que en ese sentido, en términos. El periodo, el periodo de la de, parte del gobierno, tanto de la la la de la de la de la de de más la de la tericia. Ha quitado los a las personas, mayores, los a personas con discapacidad. que de condiciones, están los presupuestos, por eso es que, en ese sentido, colaboran los generales, están aquí, no Y eso En de no sé si es un de o si es una Estado de la Uciencia si no fue un problema, más de los y me una reflexión ¿cómo se ha sido miren, pero dónde es el entonces todos los que en el que se hizo de la sociedad porque si es allá la mayoría de menos. civiles todos lados. of me and well. se sí, dice sí, en este momento así, la cuestión, Marcia y Correa, esto también puede ser para escuchar la propuesta de mi amigo Jorge precisamente, pues, con estos caminos que ahora ya se pues, están perdiendo en la etnografía de sus fundidos. Yo creo que hace esa propuesta desde la lectura. Bueno, yo creo que hay dos caminos en este, la provincia que tenemos que construir, a cambio, Sí. y pronto modelo político-económico que es la red, es con el lado de los banqueros y a eso hay que sacarlo de cobrar el carácter. Para eso nosotros hemos hecho este proceso que de camino que generalmente, no futuramente, pasábamos en elecciones seccionales, pero de acuerdo que salir, de mucho más allá de las elecciones seccionales a tenemos que cambiar, tenemos que abrir la cabeza, pero para eso tenemos que empezar con las juntas para los ya, con las guías, con las guías, en ese sentido nosotros, dentro de la provincia, hasta que llegue ese momento para cambiar ese modelo político económico tenemos que ir con los recursos propios para que los recursos naturales todo lo que tenemos ya separado tenemos que atacar el principal problema que de la Sotra, que la provincia que la falta de dinero y la falta de trabajo la falta del dinamismo económico eso es lo que es en este momento está la plantación y para eso vamos a atacar el de y el estado el 3, por en provincia la provincia tiene recursos ya separados por ejemplo el estado de la provincia de la provincia también, los también tenemos que los productos. Hay que apostarle para el lugar, para lograrlo, se apostar para También vamos a trabajar en realidad. En la realidad vamos a trabajar en todos los sentidos. Lo que la de el gobierno, y la de segundo control, que por, por, básicamente hay las condiciones, hay que desmontar, hay que de se y también tenemos que mostrarle a ya lo que tienes, tienes que materia geográfica, que, que, que es ser una provincia amazónica hay que mostrarle para que la provincia sea una potencia única, entonces tenemos las condiciones de hacer, entonces pues, agricultura, que ya, y permite, como un mecanismo que nos permite que ya venga el trabajo de del curso y como una alternativa, no, depende del personal inversor, lo tenemos interior, que invertir, que está bien, que se va a que nos permite... pues estas cuestiones de la inseguridad, precisamente en las cárceles, muchas de las veces, echan la culpa a usted. Todo es culpa de concurrer y todas estas cuestiones. ¿qué decir, luego de su administración, que el país prácticamente, pues, estamos muy mal acá en Ecuador. Nosotros pusimos el país como el segundo más seguro de América Latina, pero ahí estaba Chipre. No es que las inventas correran, son estadísticas mundiales. El segundo país más seguro. Solo lo superaba Chile. Yo tomé el país como con 18 asesinatos, homicidios por, por casi mil habitantes, que un, es uno de los principales indicadores de seguridad. Lo damos en 5.6. Y si seguíamos en esa tendencia, alcanzábamos a Chile. Estamos por arriba, estamos por... Medio, le damos por el Sería segundo, el segundo más bajo de toda América Latina. Hoy estamos de nuevo por arriba del promedio de cerca de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Guayaquil tiene más asesinatos que Medellín en la época de Pablo Escobar. Esmeralda, la de las ciudades más peligrosas del planeta. Busque pretexto, o sea, invente lo que sea. Es pura ineptitud. Que la narcopolítica que nosotros partamos con los narcotraficantes son tonterías. y no ni fundo. Pero por último, vuelven a faltar entonces porque al menos teníamos paso. tontería. Esa es una base extranjera. Tontería. ¿Pero qué pasa? qué la razón por que es tontería? la que destruyeron el de la destruyeron el Ministerio de Justicia, destruyeron el gran de la policía. eliminaron el Ministerio de la Destruyeron eliminaron el de sociedad, eliminaron el gran de la eliminaron el de la eliminaron el gran de de seguridad, eliminaron el de el de el pero como tengo un mentiroso, mediocre, con publicidad de la prensa, entonces dice que es la narcopolítica y que nosotros fomentamos el miedo que yo practico los narcotraficantes para que no haya violencia. ¿Quién puede creer una tontería así, por el amor de Dios? ¿Usted cree que la policía, los militares, se van a prestar para algo así? ¡Tontería! Es pura ineptitud y ahora nos quieren hacer creer que es cuestión de leyes y nos ponen una consulta mañosa para captar más poder, para tratar de legitimar. segundo más seguro América Latina. Tú lo sabes. Tú sabes que estábamos mejor. Es cuestión de go la Amazonía, pues miren cómo se transformó en la Amazonía, cómo se transformó en la Aguaria, eh? yo lo he escuchado, lo he escuchado yo, Frique. no hay que depender del petróleo que e incentivar eh, otras, eh, otras actividades económicas Aguario fue la que uno tiene atracción turística, con, con tremendo puente colgante, con tremendo centro de servicio eh, a la ciudadanía Las escuelitas en los lugares donde había pocos estudiantes, muchas de ellas han perpetuado de abrirse. No sé si sea la solución o cuál es lo que empieza el gobierno actual. ¿Cuál va a ser la sugerencia para que esta situación vuelva a quedarse normal? Ha sido un absurdo eso que están haciendo. ¿Usted cree que somos locos? Somos, éramos altamente técnicos y solo buscamos el bienestar de la gente. Por el contrario, es oligarquía. Se busca la peor educación, sobre todo para los más pobres. Porque así no han no, dominado el ¿sí? antecimiento. La manera de liberarse, sobre todo los más pobres, es con educación de calidad y carguera. Calidad. Es la peor educación, eso va a ser después de Todo el mundo lo sabe. La Conaya lo sabe, la Conaya la defiende. ¿Pero por qué? Porque ahí ponen al hijo del, del dirigente de la Conaya, y ha sido dominante en la comunidad. ¿no? Manipulan a la gente políticamente. Nosotros buscamos es sacar a nuestro pueblo rural, a nuestro pueblo indígena de la pobreza y el medio es la, una educación de calidad y caliente. Y para eso se necesitan escuelas más grandes, por cosas tan simples como esta. ¿Cómo tiene planta docente completa, profesor de inglés, profesor de, de ciencia física, química, internet, banda ancha, biblioteca, en una escuela para 30 estudiantes? ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo un profesor puede dar pie en la clase de primero a sexto grado? Todos saben que es imposible. Nosotros no engaños que vivimos porque no les importa a la gente. No les importa es que su privilegio, su espacio pueden dominar a la gente. Nosotros nos importa liberar a la gente, sobre todo a los más pobres. Por supuesto que es complicado, hay que cambiar costumbre. Escuelas más grandes significa, sobre todo en la dispersión poblacional que tiene la Amazonía, que se necesita transporte, puede pagar el transporte. ¿Cuál es la solución? eliminar la escuela? o oh, Poner buen transporte, poner buen transporte. Mucho más fácil para mí como gobierno. era hacer escuelas en Quito en que se al día siguiente. Pero donde peor educación tenemos, en el sector rural saltó en Amazonía. Allá tenían que estar orientados al esfuerzo. Escuelas de mayor tamaño, teníamos de dos tamaños, desde 540 y 1100, a 570 y 1140 estudiantes, estudiadas técnicamente, pedagógicamente, con internet banda ancha 24 horas al día, con el laboratorio de física, química. Con un planta docente profesor de lengua, computación, etc., con laboratorios de computación, con bibliotecas, con salón de uso múltiple. Como merecen esta gente. Y ahora nos dicen que eso era lo malo, y los buenos son las escuelitas, los docentes. ¿Qué es que cree eso? está de mente. ¿Qué que podemos hacer de eso? Nuevamente, como decía Bolívar, no nos domina por la fuerza, sino por ignorarse el que cree eso. ¿Qué es que podemos hacer? O sea, es un absurdo. Por supuesto, las escuelas de mayor tamaño Exigen transporte, o incluso exigen internados, por ejemplo en el Borroca Fuerte, donde los estudiantes pueden ir pero quieren respuestas, ¿verdad? Y alcanzar a los amigos a sus comunidades. Pero si requiere darle mejor educación, o seguirán, por siempre en la pobreza. Oye, bueno, presidente, aquí estamos en este lado con los que más sirvan por él. También pues tenemos la presencia y preso de informaciones de la UNAM la precisamente para que nos hable de, de la obra de la revolución ciudadana y también de, de la propuesta que tiene desde la actividad de, de la UNAM la hizo la más mundial de la Comunidad de su Chaco Gracias, don Malaga un saludo nuevamente al presidente del deputado querido presidente de Correa ya saben que el deputado no, bueno, se tomó mucho con usted eh, al tiempo de yo, eh, usted construyeron una planta de agua potable nosotros, a través de crédito que se nos ha ido, con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo, se extendió de a redes de agua potable en todo lo que son 240 que más o menos barrios y se llegó el 95% de los que alrededor de trajes se levanta a tener agua potable todo, en todos los sectores que existen a la ciudad Y fundamental, yo creo que es fundamental que los municipios y los alcaldes, que son los administradores, hasta el servicio básico del agua potable y la usted sabe que el nivel de progresa se mide por la escasez de recursos básicos. Y me recuerdo también, presidente, que trabajamos en 40 kilómetros de asfaltados. La cual yo fue el primer cantón que se trató para nosotros. Ahí tenemos el reino, el reino de General Papá el Bosco, Durema, Batallán, Campi, Santa Decina, que tiene ese recuerdo gracias a la gestión que hicimos con usted para tener los créditos banco de desarrollo. ¿Cómo no recordar siempre los invitados a las vacunaciones? Para ir a bachillerato, necesitan transportar a sus hijos y a veces no hay los medios de transporte necesarios para cubrir esa ansiedad o no hay recursos económicos. Porque ustedes saben que la situación de los ecuatorianos no es la muy importante. Como dice vamos a dar transportes, pero en y con yo creo que vamos a hacer un verdadero desarrollo productivo y sobre todo vía rural, que es competencia que y de acuerdo comercial. Y en lo vamos, yo he dicho que vamos a trabajar 10 kilómetros por año haciendo, eh, es que yo, año, haciendo de 10 kilómetros por año a 102 barcos. La parte urbana porque ya se avanzó, gracias a ustedes, gracias a Dios y gracias al pueblo del apoyo con servicios básicos entonces, partes, que todas tienen que a las puertas, las aceras y los niños, como también en las cabeceras parroquiales y la parte urbana más allá. Vamos a hacer un convenio un gana, con, Dios, con el gobierno provincial para que ganamos mayor número de barrios complicados con los apartados que están realmente en sí. Pero algo muy importante, el plan emergente de seguridad permite un desarrollo que necesita algo. y sobre todo la tranquilidad a nuestra gente. La gente como que, que está intranquila y necesita que la autoridad cantonal, que dé un plan de ética, si la Policía Nacional, por el gobierno no le da combustible por los vehículos de la Policía Nacional, que le dé el municipio mediante un corredor, que le dé vehículos, que le a su vez también este, montos alarmas, armas para un buen sistema, pero sobre todo trabajar con la sociedad. Todos sabemos que... A veces eh, los jóvenes son víctimas de reclutamiento del crimen organizado. Hay que poner a la juventud para que la respuesta a tus estudios, tanto a nivel superior acá, presidente de los de que para generar este estudio de universidades en carreras que realmente se necesita acá en la Amazonía. Hay que generar este, universidades que lo dejo apuntadas en medicina, en arquitectura, en ingeniería civil, que son carreras que se necesitan acá en el la Estado laboral. La provincia de su tenga la seguridad en la que precisamente presidente de Correa y también la ciudadanía de la provincia de su país, estamos para trabajar, estamos para dar soluciones, aquí hay gente con experiencia aquí hay gente con capacidad y sobre todo con necesidad, para que tengan mejores días, para el no de la provincia para la estrategia amazónica, los recursos económicos de los dominios seccionales subieron tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal, los parroquiales pero esos recursos hay que administrarlos bien, hay que invertirlos bien, hay que utilizar los recursos. Porque luchamos contra la evasión, por ley, los municipios y prefecturas reciben proporcionalmente eh, ese ingreso. O sea, si nosotros triplicábamos el ingreso tributarios, se triplicaba ese ingreso también para los municipios y prefecturas. Eh, por eso es que también aumentaron tanto los recursos en los gobiernos seccionales. ¿Cuándo ganaste tu inicio, 2014? ¿Por qué partido ganaste? En el el la Ah, ah. 2014, 2019, el y 2014, ¿por qué partido era? Yo no estuve presidente por 3. Social, es la 3. pero... Cuando hay gente sana, que lo que busca es el bien del país. Tú me metes por el partido de Lucio Gutiérrez, una cerrita y vos pusiste Y tú me la vi, yo, haré otro testimonio testimonios, de cómo trabajamos juntos. Porque estás electo por la gente. Y trabajar contigo es trabajar con por su día, día, día. En cambio, cuando nosotros nos fuimos por el ánimo de allá, como destruyeron todo. Pero dejaron podrir las escuelas, pero literalmente. Dejaron podrir las escuelas. No las recibieron. Tenemos una empresa china que construía eh, eh, escuelas prefabricadas. Estaba en Manaví esa empresa. Para como solución emergente hasta poder dar la escuela del sí, derecho sí, sí, a todos sí, sí, los sí, estudiantes. No las recibieron las escuelas. Se fueron, se cayeron solitas. Que era de murciélagos, ratones. Es algo de llorar, es criminal. Es más. Si recuperamos algún día el poder, hay que denunciar a esa gente porque eso es mal uso de recursos públicos de los recursos del Estado, pero otra reflexión también, mira cuánto hicimos contigo y de la lista 3, ministro pero cuando yo llegué al gobierno, esta gente se si está en medio y cuando nos presiona Moreno empezamos a vender el anillo que faltaba que si lo brinda, que contaba 100 y luego costó 120 sobre el precio ustedes saben, ustedes han sido alcalde el prefecto, y eso es de sobre el precio se el contrato, si no pongan el juicio, no hay un juicio sobre precio pero con eso envenenaron el alma de la gente. Por el contrario, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Te acuerdas cuando yo llegué a la presidencia? ¿Te de sobre el régimen, Había comenzado, hermano, un prefecto, un opositor creo que era Pachacuti, yo recuerdo el nombre. ¿Qué hicimos? se lo persiguió, se lo denunció, se lo insultó, o buscamos cómo solucionar, y se completó el pueblo. ¿Te acuerdas del centro de atención ciudadana? Era un centro comercial que había empezado, al casi novenero del MPD, tenía un nombre gringo, ¿me acuerdo? Y era el MPD. En lugar de juiciar, mandarle contra la contraloría, ¿qué hicimos? Le compramos la obra gris para completarla y no se aprovechar sus recursos y que tenga la guardia un lindo centro de atención ciudadana. Eso es lo que hace la gente sana, la gente limpia de corazón. Los políticos realmente buscamos el bien común que no somos de Dios, que no necesitamos hundir a la verdad para sobresalir. A diferencia de esta gente, que solo ha buscado tratar de destruir esta reputación para ver si alguien les hace caso, y que por hundir al Correismo, por destruir a Correa, no les importó destruir la a Guajajos, destruir, descubrir la Amazonía, la patria entera. Ojalá tengamos eso presente al momento de votar. Hace un momento les decía que hasta el Evangelio dice por su obra no conocer tres. ¿no? Y es el testimonio que se ha lo que hemos hecho, realicen nuestro accionario y comparen con lo que ha he hecho en país, que por, como no nos han podido rotar en las urnas, se nos han tratado de rotar por la traición, con la trampa, con juicios cantinflescos y, sobre todo, lo más doloroso, destruyendo todo lo que habíamos hecho, así destruyan con ellos al pueblo ecuatoriano. Muy bien, continuamos con este diálogo porque además Sir Rafael Correa precisamente. Esta situación de la inseguridad lo vuelvo a tomar así porque da miedo salir a las calles, en el puerto principal lo propio, en lo que es la costa a sí mismo, en la sierra ese miedo que existe, en el oriente de igual manera. Responsabilidad del gobierno nacional de tomar las y hacer que la inseguridad que vivimos ahora se convierta en seguridad que recibe el maestro. Fíjate se decir esa pregunta, Monaco. Mira, con esa misma ley, nosotros convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Nadie lo discute. O sea, recuerden cómo podía salir cambiando en 2017. Nadie lo discute. ¿no? Entonces, ahora resuelve con un problema de ley. No, un no problema de gobierno, es evidente. Si con la misma ley, nosotros teníamos al país, el segundo el país más seguro de América Latina. O sea, si ya no es un país seguro, no es por la ley, es por la inactitud de los gobernantes pero nos quieren engañar con consulta mañosa, siempre utilizan la estrategia del miedo, y el que quiere decir no a la consulta entre los delincuentes, ya no caen en esa trampa, y hablando de la consulta que no habló todo día. poderarse de los tres. Prácticamente, pues deja en esa punta en el cual pues no se puede expresar. Había de igual manera el derecho a lo que es la réplica. Hoy lo hace un rato y lo no borra después. Presidente, Ibasco, a ver. Vaciaron la ley de comunicación, pues el pacto de Lazo y Moreno con la prensa más corrupta. Todo lo que se va a pasar. habría sido imposible sin la complicidad de la prensa hegemónica comercio, diversos, o de las que son propagandistas primero el moreno y luego el aso no les importa destruir el país con tal de que nunca se sometió a su poder y pues, seguir controlando la patria como la hacen actualmente, no se engañen esa prensa no está como ustedes compañeros, bueno eso conmigo todo el Amazonas no está con ustedes está con los banqueros con su interés propio y miren cómo han destrozado al país entonces, oh, ojalá apretamos la misma experiencia y no nos dejemos engañar nuevamente, como han intentar hacerlo, en la próxima elección, sobre todo con la consulta popular. Sobre las redes. Así que un lugar de grandes virtudes es un lugar de grandes canalladas. Y yo nunca he entendido si se, es, se difama y eso es sancionado por la ley en un escrito, en televisión, en radio, ¿por qué no se puede sancionar si se difama en redes sociales? Yo creo que se requieren... Leyes maestricas. Ah, la verdad es un bien fundamental para la sociedad. Es uno de los factores por los que América Latina no se ha desarrollado. No se ha estudiado en Estados Unidos. Para el anglosajón, la verdad es algo sagrado. Es antinatural mentir. Nosotros aceptamos muy tranquilamente las más groseras mentiras. Nos han robado la verdad. Los guardianes de la verdad, que son medios de comunicación. Son los primeros en robar. Sin verdad. No hay democracia. Porque para que haya democracia se requieren elecciones libres, y esta democracia que uno dice, solamente la verdad jugará libre. Sin la mentira de los medios de comunicación, acuérdense que el ejército de intervención nacional estaba financiando la campaña de Bejarau, que le iba a convertir en Venezuela y tanta tontería... Sin la mentira de los medios de comunicación, Clazo sería presidente. ...jamás, jamás... Que fíjense lo que hace la mentira. Nos roba la propia democracia. Y nos roba hasta las posibilidades de salir de su desarrollo de ser el Porque para tomar decisiones colectivas, debo tener correcta información. Y lo que tenemos es manipulación. Si nosotros volvemos al poder algún día, mi querido amigo, yo pondría como principio constitucional la verdad como un derecho humano. Y de hecho, tengo una campaña para que sea reconocida por Naciones Unidas la verdad como un derecho humano. Porque es tan importante que si nos lo quitan, te insisto, nos están robando la propia democracia, nos están robando nuestra posibilidad de desarrollo, nos están robando nuestra capacidad de entender al lector. Porque con manipulación voy a odiar a alguien. Es decir, conozco. Y si le doy dos filos como intentando darle a Cristina Fernández, es decir, un patriota. Por las mentiras, por el odio sufrado por cierta prensa. Porque con mentiras decisiones totalmente equivocadas para mi vida y para la colectividad. La verdad debe ser un derecho. Nos defendamos la verdad. Y los principales guardianes, de la verdad, los que deberían ser guardianes de la verdad, son los principales ladrones de esa verdad. Los periodistas de la prensa hegemónica. Y eso también se a trasladado las redes sociales, y no veo por es qué es una excepción con redes sociales. Hay que convertir la mentira, la difamación, la, la canallada, venga de donde venga, y hay que defender la verdad con todas nuestras energías. Si no, como le decía, no tendremos ni democracia ni buen vivir, no alcanzaremos jamás el desarrollo. Más y cubrirá, seguidamente le voy a presentar a uno de los jóvenes parlantes de la política que ha ingresado precisamente pues, a las. Eh, se toma de DRC ¿sí? estas cinco precisamente, se trata de Oscar Marcillo, quien va a decir si es usted ...como candidato a la calidad de nuestro ...su Susumitín. Oscar. Presidente, buenos días. ...les saluda Oscar Marcillo, candidato a la cantidad de nuestro ...de sí. ¿sí? sí. Presidente, Obrazo, eh, vaya, presidente. Eh, mi abrazo, gracias, presidente. Mi compromiso es con mi pueblo. Es trabajar, tenemos mucha necesidad. Sí, tenemos eh, el proyecto que usted hizo, recuerdo que de acuerdo de el que está abandonado. Y, y junto con mi compañero, yo me compro, eh, tengo la seguridad que vamos a trabajar y vamos a poner a funcionar, ¿sí? ¿Sí? porque lo tenemos abandonado. También, sabéis todos ¿No? esos sueños, no. fueron, fueron postergados, fueron tirados a porque la gente no tiene visión, no tiene sentido. Llegó porque quería un banquero multimillonario caprichoso ser presidente, pero estaban preparados, ya teníamos proyectos país. Ese proyecto Puerto Providencia es parte del de proyecto multimodal manta manao Puede irse de Manta costa Pacífica América de Sudamérica a Manao, costa Atlántica en Brasil de en Sudamérica y ser una alternativa para el canal de Panamá. Y ya habían comenzado las exportaciones de Puerto Providencia todo ha sido, dada. la idea es, por ejemplo puede llegar aviones, barcos al puerto de Manta al aeropuerto de Manta, efectivamente ¿no? de ahí por tierra hasta el puerto Providencia ¿no? eh, la carretera de Manú de todo eso, y de ahí por día fluvial, Napo, ¿no? Amazonas se llega a Manao, se llega a, a incluso a, a la costa pacífica como decía de, de Brasil pero todo eso ya no lo, ni siquiera lo habla la gente no tiene sueño no tiene ideales. ¿Para qué busca la presidencia de la República? Para calentar un puesto. Por la vanidad de tener un retrato en el palacio presidencial. Eso también es corrupción, eso es mentira. Y no se va a ocupar. Busca la presidencia para transformar la patria. Para por fin superar su desarrollo. Eso es la obsesión de todos políticos. El y latinoamericanos, no hay ningún país. latinoamericano desarrollado. Y esto es responsable de Dios que le van a calentar un puesto. Entonces mira, por ejemplo, en ese proyecto. De importancia estratégica para el poder en toda Sudamérica... También está abandonado. También se va a trabajar en lo que es el área de vías. Eh, tenemos una vía a lo que es el, la parte del señor de la educación. Eh, ¿Se acuerdan de eso de la que yo vi antes? Por a yo sale por la vía. Eh, esa vía está comenzada y hay un, un trayecto, un trayecto que no está marcado También se va a trabajar en eso. Queremos dar eh, con servicio a nuestra gente, a nuestra gente de, de nuestra sociedad. No tenemos cargarilla, no tenemos, eh, no están legalizados todos los sectores, sí. los barrios no están legalizados. Presidente, yo prometo, prometo a trabajar, a trabajar con nuestro cantón. Yo sé que soy, no he visto, no he visto lo que es político, pero tengo toda la en esta en trabajar con nuestro ¿no pastor. Tengo toda la seguridad que la gente, ¿eh? que tenga confianza en mí, que así voy a, a trabajar con ellos y tenemos toda la capacidad de trabajar con estos socios y, y todo miedo vamos a hacer fuerza, presidente. Qué bueno que seas nuevo político política, mi querido. Sea, ¿Qué formación tienes tú? Eh, presidente, eh, estudié dos años de bachiller bachillerato, he eh, eh, trabajado 19 años, años como asesor comercial. Asesor comercial y eso me, me da ver la necesidad que tiene nuestro gatón. Nuestro gatón, he pasado como ando atendiendo a locales de tierra de productos de consumo máximo, veo muchas necesidades y me he tomado. Y me he tomado este reto y pienso que tengo toda la fuerza de trabajar con nuestro que Eligió usted. Recuerda que cuando yo gané la presidencia de la República también era un evento política, ¿no? Le gané a, él, a la candidatura Álvaro no Loboa no el hombre más rico del país. Y modestia aparte, somos el mejor gobierno de la historia del país. Lo dice todo el mundo, no digo yo. No es que pecando en La modestia no significa negar lo que uno ha logrado, sino que es agradecer que todo viene de Dios y gratuito lo recibimos, gratuito lo tenemos que dar. Hicimos un ¿sí no excelente gobierno. Lo dice todo el indicador. Pasamos de un país renta baja a renta media por el Banco Mundial. El ser humano, menos de ser humano alto después de Naciones Unidas, el Foro Internacional de Daos lo puso como el segundo país de red vial, el mejor red vial en toda América Latina, el Botox Consortium lo, lo puso como el país que de León aprovechó aprovechado como petolero, por todos lados los mismos retos. Y yo no lo he visto sin política. La cuestión es estar preparado, ser capaz y buscar siempre seguir cómo llegar a ese puesto. Jamás para tener privilegios el de grupo particulares sino buscando en tu caso el desarrollo de su y en general para todos políticos buscando en forma eficiente con capacidad no solo con voluntad con capacidad el bien común presidente sí, otra cosa también en el área de los que es agricultores estamos hablando el comerciante el, el agricultor el agricultor saca su producto a vender y el comerciante quiere pagarle a lo que ellos quieren a lo que quieren de da la querido y tenemos que trabajar en eso porque yo soy un agricultor y, y sé lo duro y lo duro que pasamos para, para enviar una planta. que son capaces Consumidor. Respeten al Estado pagando los impuestos que corresponden, ¿verdad? Así que felicitaciones. Pero, pero si sí, quiero decirle, de eh, bueno, para dos, pues si es así a aquí viene usted. ¡Ay, no, no, cachuta! Estoy eh, sosteniendo eso. Mire, sé, sí, bonita que estoy ayer, lo que es la política. He conversado con mucha gente y la gente lo pide, usted quiere que, que por 2025 usted, vuelva a poner. La gente está descentrada. No sabe qué hacer, querido presidente. Nosotros como candidatos a la alcaldía y nuestros concejales vamos a dar lo mejor, lo mejor porque la gente me dice que estamos mal con este gobierno, este gobierno está mal. Queremos, queremos de la comida que tuvimos hace 10 años de vuelta, porque estuvimos bien, teníamos medicina, como dijeron compañeros, ahorita los resultados es, es un caos da ganas de llegar, porque se, se tira y se va para, para la necesidad, no quiere ni, ni para hacer el amor, todos van a tocar aparte y no debe ser así. Mi querido presidente, te despido y mi querido pueblo que si se viendo quiero que me den esa oportunidad de llegar a la Ejercía, que vamos a trabajar bien, y con la promesa que estoy aquí conversando, tengo la seguridad que todos vamos a hacer, a hacer bien. Gracias presidente, Queremos que vuelva el 2025 25 porque queremos un líder para trabajar un líder que consaque lo que estamos pasando. Gracias, muy amable. Y querido, gracias no Oscar, okay. bueno, felicitaciones Oscar, mucha suerte, todo uh -huh. mi apoyo. Lo importante es que, bueno, lo importante es recuperar la patria. Sí. Sí. Para eso es útil en mi regreso. Hay tareas pero no me van a, va a poner, más que lo que es imposible para impedir que regrese. No le importó el país no digo no las no importa si es se que está en la economía, lo importante es que Correa no regrese. Lo decía es este payaso Martínez, que fue ministro de danza, cuando iba a Corea Correa no puede regresar. Entonces hay todo un plan para que yo no pueda regresar a mi padre. Es si de mediocre, si son de mala fe. ¿Cuándo nosotros hemos hecho eso? Un adversario político, por la muerte de Dios. Entonces, ojalá no tiene que regresar. Pero en todo caso conmigo, sin mí, hay que recuperar la patria y el primer paso es el de, de febrero de 2023, votando todo, todo el tablito, es una reflexión final. Muchos se dejaron engañar. Se dan cuenta del error. Hasta el año pasado se dejaron engañar. Si votaron un poquito, otro por ciento, Siempre le lo que era lazo. Si a todos los partidos se mucho peor. Pero sabíamos que era malo. ¿no? Siempre le dijimos que los corruptos eran ellos. Que Moreno era un mentiroso. Que se había vendido a los de siempre. Pero muchos le creyeron. Y ahora se dan cuenta del engaño. Muchos aplaudieron. Ganaron la consulta en 2018. ¿sí? vamos, todo lo que. Ahora sea, aprendamos la misma experiencia no y nunca olvidemos a la gran simpatía. Dominarán no por la fuerza, sino por la ignorancia. ¿Tiene? no nunca más, esos mismos de siempre se vuelven a engañar, compatriotas. Muy ministros. bien, seguimos con este conversatorio. Gracias a ver, después de los albancitos, se nos ha robado la película, la película de que está, ¿verdad? Pero eso es el juego de que la se desarrolle y ya está super escuchada. es? Con no no es... no Felicitaciones, no no no no no sí. sí. no me alegro mucho. Claro, adelante. Gracias Un joven tenga que abandonar sí. su sí. estudio no, en segundo año de bachillerato por la pobreza de sus familia. Gracias los objetivos nacionales. ahora, como el de la yo que tiene algo que decir a la de yo Yo Yo ¿Qué ¿Eres empresario o profesional? independiente? A no, digo, de de el derecho administrativo. Yo tengo una familia comercial, mi familia tiene productos de consumo masivo, yo tengo una distribuidora de hecho, yo, no productos, de suministro, de oficina, y compañería, así que, somos de la sí. parte comercial Claro, sí. estoy hablando con tres empresarios, la revolución de, de siete empresarios, estamos gerentes compañeros. O sea, como decía la hidratante ahora, no basta el hay que saber esto aquí. y El voluntarismo incompetente ha hecho tanto daño a América Latina como la mala fe. Sí. Se requiere querer y saber y En principio, un buen empresario sabe qué Sí, pero más que eso, presidente, sí, hay gente que quiere trabajar en las propisas y que se trabaja ahora con ustedes. O primero la voluntad y después la capacidad. Por supuesto. Yo la voluntad y incapacidad es un y voluntad, mayor imagino es feliz? Ponerle presidente el de presidente de la Universidad de de de la ah, -e <ination noises> Es una no no, claro, muy Universidad Agradecemos muchísimo en esta parte de la de Seguro, a que que se bró gente que ahora lo hace, esa palabra, que sabía que había es la que sabe que que sabe lo que tiene hasta que lo pierde dice un adagio popular y es bastante cierto cuando estábamos en el gobierno en el 2017 empezaba a creer que todas las mentiras lo reclamaban por lo que no se había hecho que esto no se hizo, por ejemplo en el falle con la extensión de la universidad amazónica supongo que no me alcanzó el tiempo, ah pero no se cumplió con esto yo no pido el gobierno hola, que hola, no tí. hacen nada que te piden o no sí. hagan alguna, alguna cosa por favor alguienito lo reclamaban también se puede hacer otra transmisión antes de ir al trabajo. Y bueno, Aitan está bien, gracias a Dios. Que a todas. A esta Aitan le retomo por tu acertarse a la gran diferencia. Ojalá aprendamos a Aitan. Y, y bueno, le, no le es decía experiente. eso porque lo, lo o sea, es que pasa no que no, sé. no sé. Yo creo que ha sido. Yo creo que. Yo creo que. Ahorita pensando de otra forma, creo es por eso, que es sido la costumbre que, de. De conversar con usted de noche, igual anoche no bueno, haber conversado con corazón, usted. Corazón, ¿Sí? No sé, por eso me qué pensando yo que. aquí la es un video, que Y como de me dijo que la me la iba a escribir la de apenas que No, no,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 un equipo de trabajo de toda la gente, de todas las provincias que se asocian con peores, a día de hoy, al mar, es preciso con ilusiones, con emociones, que hasta sea todo nervioso. Así es como lo queremos que ese gran corazón esperando nuevamente vuelva a, a los corazones de la gente, vuelva a centrarse en una política pública, para que la gente vuelva a mantener su juicio, se merece más, porque y de condiciones para tener una diapositiva, la pasión, y al lado, que se ha cambiado, que ha estado caminando hacia un desarrollo de ellos. Fuimos a la primera esfera de, de consulta, además, que cuando iba a encontrar con la banda de agotación, que nos hablamos de un poco de test, que está resumiendo. La, Macos, la, Macos, la revancha popular después de tanto engaño será brutal. Pero por favor, compañeros, está bien eh, luchar para ganar las elecciones excepcionales, pero también contra esa consulta, una nueva consulta mañosa, donde lazo quiera poder todo el país, tener autoridades que no lo investiguen y sobre todo, están predicando grandes a la Amazonía, y a su le roban dos a San Francisco. Le dan la pregunta, le dan la pregunta a A ver si ya tengo que preguntar eso. es y ¿sabes? Salen, ¿sabes? La ¿sabes? por si acaso, donde les asaltan a los asambleístas a la Amazonía y miren cómo lo quieren ver la cara idiota. Lo gastan 20 millones de dólares en una consulta para venir a una Asamblea y ahorrar plata. Si quieren ahorrar plata, no van a ganar consulta. Es a lo que llega hasta Pero si la, hay, la sí, región tiene que, con rechazar la consulta, esa región se llama Amazonía. Pero el presidente le decía que lo que el presidente le es que ya la siquiera le interesa. Los anexos de las preguntas. si ya le interesa, si es lo que le le ha preguntado, le ha preguntado, le ha preguntado, le ha preguntado, le le ha preguntado, ha preguntado, le ha preguntado, le le saben se han enviado a una consulta que fue sumamente mal, ahora ya lo dicen también por el cliente, a su origen, cada actitud cada mano, por otro lado, por otro lado, miren, por favor, explicación de los anexos, por lo obviamente, con la claridad y la objetividad, lo que se va a intentar, es decir, lograr a un en el centro de asalto, es decir, no lo dicen, ni a las situaciones de la identidad como, la que mantiene, obviamente, son las poblaciones que están, o sumamente, que hay en un programa sólido, territorialmente, es la mitad del territorio de clase pero que por la gente, pues, se por todo el territorio de la economía nacional pero hay dos documento tres ya han entonces, pero más allá de su presidente yo le digo, si no le decimos para decir que el picho y la provincia, pero vamos a decir que vamos a decir Acá nos engañaron una vez, nos engañan dos veces ya es que son malos ellos, somos pacientes nosotros a un tipo como Lazo, se le dice no no a otra consulta maldiosa, si es así. Sí. Muy agradecido de esta eh, propuesta, esta conversación que hemos tenido con Paz Rafael, y es que ha sido presente, yo estoy seguro que también los compañeros deben acordarse ¿sí? de los compañeros de una comunidad ¿sí? de que tiene que suceder. Yo sé, siempre la mencionaba cuando se acordaba, se acordaba por de se debe, no sé no se te escucha bien, se corta un poquito. Presidente, ¿se escucha la mente? Sí, aquí estoy una comunidad que seguramente no está bien, sino activo de esta pasada. Porque yo siempre me preguntaba en este, es una comunidad suave, Usted ¿se acordaba de los mensuales o de las ciudadanas? cuando se acordaba de CDD? ¿Diaman? Por supuesto, porque me acuerdo de llamar nunca. Esperar, de, de, de, sí, que no, gracias, la... hicimos la carretera, no nunca la la providencia, sí, bueno, bueno, ¿sí? sí, es la que está en la providencia. providencia. ¿no? Oh, la... Gracias a todos los hermanos, de Gracias, que tú, Así. Muy bien, le, le, le, decíamos que, bueno, es bastante oportuno la conversación pues, que realizamos prácticamente, el y Correra de un la... desde el pues, presidente, eh, se da cuenta, aquí casi todos los que son presidentes de la país, porque no nos olvidamos, porque eh, ahí estamos presentes, y diciéndole a usted que este se será el presidente de Cierro de muchos Ecuatorianos. Para el cierre de este conversatorio, más no verá el contexto político provincial, el contexto nacional, inclusive, nacional, como lo de los. Mira, yo creo que Lazo está caído más solo, más desesperado, más alienado. Acaba de decir en Washington que busca la elección. reelección. No votas por... Entonces, y, y hablar de eso cuando ni siquiera está a mitad de mandato. Es un no tipo repleto de vanidad. Probablemente de digo que le dicen que tienen que escuchar. Cegado he por el dinero, por la visión, por la codicia. Entonces sí, yo veo preocupante la situación política porque veo un presidente aislado, alienado. Aislado de su pueblo y aislado de la región Veramente están está los gobiernos progresistas, un gobierno absolutamente incapaz, pero que tiene los poderes fácticos, ¿no? tiene poder económico, tiene poder mediático. Son los medios, son los medios. Imagínense un, un momento de Coaviriza, que Amazonas el Comercio el Universo no existiera. Todo no sería diferente, no hubieran sido engañados, no habrían sido engañados muchos los que me escuchan, y las jamás hubiera ganado la elección. Son los medios los que nos tienen sometidos, no más eso. Tiene el poder mediático, tiene el poder económico, mediano, tiene parte del poder militar, parte del poder policial, porque le pegan todo, ¿no? Eso reparten en el país, o algo entre piratas. Tienen todo el respaldo de embajadas extranjeras que lo felicitan por la realidad insultando a la realidad del pueblo ecuatoriano. Entonces, la situación política del país en ese sentido la veo muy preocupante. Por otro lado, gracias a Dios el pueblo ecuatoriano somos como de enero, la principal fuerza política. La revancha popular será brutal, así que también estoy lleno de esperanza, optimismo y siempre, siempre mi completa fe en el pueblo ecuatoriano. Nos pueden engañar, algunos, algunos desconcertaron, nos desconcertaron un tiempo. Ya nadie puede seguir engañando después de sin cual No solo en cuanto a las obras y la eficacia de nuestro gobierno, en cuanto a nuestras manos limpias, los corruptos siempre fueron ellos, hay que ser dementes para que sigan creyendo todas las tonterías que dicen cuando se le busca el dinero se encuentra el de ellos de su país los fiscales, los corruptos, siempre fueron ellos. No solo eso, fuimos el país, se realiza la Transparencia Internacional, que más bajó, puesto en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Las coimas el Banco Mundial, así encuesta, antes de una este gobierno era casi 16%, que se daba por las empresas que contrataban con el Estado, que tenían cargol, nosotros contratamos muchísimos más, con muchísimas más empresas, y las coimas no iban al 2%, porque lamentablemente existían, y había que combatirlas. Pero no se puede hacer eso, toda una narrativa ¿no? engañar a la gente. Entonces, eso es la... Yo engañado. Yo veo con eso, claro, oscuro la, la situación política del país. Un gobierno inexistente que si tuviera algo de responsabilidad histórica anticiparía elecciones para los partidos por el pueblo ecuatoriano a ratificarlo en el cargo para a su casa, antes que lo destroce a todos. Cuando se creía fuerte y se llamaba a sobre la asamblea, ahorita no dice esta boca en Pero por otro lado un pueblo que ha despertado. Y la revancha popular será brutal. Lo importante no es que yo regrese, que o sea presidente. Lo importante es volver al país a el progreso, pero para eso se necesita, no nos engañemos, votar todo el día 5 un gobierno de la revolución ciudadana. Muy bien, Pachi eh, y Correa, pues hemos estado agradecidos también. Agradecemos uh, a los medios de comunicación tradicionales, Radio Ecuador de 2.1, Radio Ecuador el la de la red informativa en de Subscribing, Jenson Comunica, Wancho TV, también Informa, el Radio TV, Sant Producciones, ecovisión, eh, Subvideos, Informantes, Subvideos, Más Noticias más y de igual manera también ser Noticias, Subvideos eh, TV y otras redes sociales que se han dejado utilizar con nosotros. También, debe existir también, ¿no? Sí, y también, ¿también el Ochoa, no está mencionando de que todos los cantores están conectados, como siempre les subió la misma conectada a los cantores, los saludos, saludos de la misma manera, el cantor de el cantor de May, el congreso, el cuyo y obviamente también. Toda la provincia está conectada, así que nuestro saludo es de ciudad y para uno de los humanos. ¿no? Aquí están mis compañeros de Allianz, los amigos, el día de hoy, la por los partes de de mi parte y los ya sí. que mencionaste los cantones, ya me he yo también, ¿no? ¿Qué? a mí me encantaba, ya sabes ir a la Amazonía, visitar cada cantón, cada de la Amazonía, de la patria entera, nos dio un inmenso abrazo a nuestro querísimo lago Área, cómo se transformó el lago Área a Chuchupín, a ver el gato más petrolero del país, como te decía merece mucho mejor suerte Cascales, Gonzalo Pizarro, los propios sucumbillos, Cuyabeno y Putumayo y además son guardianes de la integridad nacional, guardián de nuestra Amazonía, guardián de nuestra frontera un inmenso abrazo a todas y a todos con gusto les acompañó también a Sima Camacho de Serrano y de Estéreo, favor, sucio, A ustedes que los han visto, mil gracias, aquí les retransmitieron de igual manera de todo el corazón. Y un agradecimiento silencio, especial a Maxi, Rafael Correa de Cabo. Pues saca una duda, ¿el nombre es Alcívar o Narcaballo? Mi nombre es Alcívar, Humberto, Camacho. si acuerdan ustedes de una conversatoria que les digo siempre va a votar. No, pero el nombre, el apellido cual es Monarca Macho se yo, pues, de eh, Macho El nombre de la Ciba no, es no son buena No, no, no, no. Es de nombre un apellido, pues. Pero la, Ay, cara, la Siva, eh. de Correa Monarca Macho. Nah, nah, nah, nah. Bueno, presidente, abrazos. Pues, Muchas <tose> gracias, y gracias por la entrevista. Un beso abrazo a todos, convivo a la monstruidad de la patria Y hasta la victoria siempre, compañeros. Muy bien.